¿Dónde estamos? <risa> ¿Dónde estamos? Mirar, mirar, mirar. Vamos para allá, nos quedan 4 o 5 kilómetros para llegar a la base de. Eh, bueno, la base de operaciones de. de, de Bandic, ¿vale? De Bandic, eh, que es una especie de. Bueno, ya lo explicará el Iván, luego lo explica el Iván, pero es como la Barclays. Sería como si fuera la Barclays, pero versión española, un poquito diferente, ¿eh? un poquito diferente, pero un poco la idea, ¿vale? Es de orientación y tal. Bueno, pues fijaros qué bonito eh, las nubes que tenemos allí. ¿Veis la montaña? Voy a acercarlo para que veáis un poquito. ¿Veis qué bonito que es eso, eh? La zona esa de la montaña, ¿ves? Qué bonito ese. Eh? Vamos a dejar esto quieto, eh. Y fijaros luego que tenemos más... Eh, más monte, más monte, esto es la sierra de llavería llavería, ¿vale? Eh, bueno, no sé muy bien dónde está la sierra de llavería, si es. Justo ahí delante o, o más para atrás, hemos pasado por una sierra que la hemos subido y la hemos bajado, que es donde estaban allí todos los molinos aquellos de viento. Eh, fijaros, eh. Eh, aquí estoy yo. Venga, ahora os enseñaré un poco cómo, cómo llevo el coche. Y ya voy rápido porque no es que vaya tarde, pero bueno. Eh, bueno, pues eh, aquí tenemos más monte de aquí. Estamos en la provincia de Tarragona, ¿vale? Y bueno, pues aquí tenemos el carro. Voy a enseñar un poco cómo lo llevo montado. Bueno, esto se movió un poquito. Llevo, eh, bueno, esto es para grabar con la GoPro, ¿vale? Veis, llevo la GoPro aquí para grabar, ¿vale? Agua. Eh, con 5 litros más Llevo cargado de agua Luego aquí llevamos lo que es En esta fiembrea Que es isotérmica Llevamos lo que es el ¿Cómo se dice? el. Ay, no sé si va a molestar ¿Sale? ¿Sale? Vale, pensaba que no iba a salir nadie Venga, a ver. Vale, pues... Bueno, si sí han salido, han salido bien. Pensaba ah, que, que nadie saldría del camino. Bueno, pues aquí llevamos isotónica. Eh, es como la Ugrade, ¿vale? Pues es que es Auchan, pero no encontré la Ugrade, pero es como Ugrade. Está bien, isotónica por si sí le apetece, lo que es líquida. Como decía, aquí llevamos lo que es macarrones y, y arroz. Isotérmico caliente, de momento caliente. Aquí llevamos... Eh, a ver si lo puedo abrir. Si se deja... Vamos a abrir esto. Bueno, da igual, aquí llevamos Coca-Cola y hielo, ya está, Coca-Cola y hielo. Vale, eh, aquí llevamos las bandejas para poner las cosas en el habituamiento, por si hubiera que calentar un poquito de tortilla, pan para si quiere hacerse bocatas fuera del habituamiento, digamos, sería hoy o en otro momento, pan de varios tipos, pan integral. Eh, también bandejas para meter frutos secos, en fin, para todo lo que es el habituamiento. Un poquito de Powerade, por si le apeteciera, que le gusta el Powerade. Naranjas. Aquí llevéis naranjas. Eh, plátano deshidratado. Por si se quiere hacer un batido. Si quisiera hacer un batido de proteínas. Pues llevamos aquí las proteínas en un... Este es un bote con isotónica. Y aquí llevamos otro bote con proteína. ¿Vale? Por si se quiere hacer un batido recuperador. Orejones, él lleva además un montón de cosas más. ¿eh? Yo es que he cogido, cada uno hemos cogido un poco lo que teníamos, pues lleva un montón de cosas más. Eh, fruta deshidratada, aquí llevamos eh, pasas, los botes de isotónica. Con esto vale para que se rellene la isotónica, eh, dos, dos flash de 500, por si él quiere rellenársela en el hábito de rápido, eh, para hacer isotónica, digamos, con agua. Coca-Cola, para llevarle, aparte de aquí va fría, pero bueno, por si para llevársela al habituamiento, un poquito de, de vaso para que pueda llenarse el, el agua, la Coca-Cola, lo que quiera aquí llevamos turrón por si le apetece un trozo de turrón llevamos el agua, aquí la veis de litro, para ya pasada es de 5 litros, pero pasada a litro, para que sea mucho más rápida de llevar al, al habituamiento más, más cómodo de llenar y menos peso ya está, revueltos frutos secos, ¿vale? Un poquito de mezcla de varias cosas, digamos, cafeína, por si él ya lleva, pero por si acaso necesita cafeína, pues coger alguna cápsula de cafeína para la noche, algo de creatina, por si le apeteciera coger algo de creatina, aminoácidos, las naranjas para cortarlas y ya sabéis, para cortarlas a gajo para que refresque, si tuviera calor, depende de lo que le apetezca, ¿vale? Esperamos a meter esto aquí. A ver, a ver si me ves. ¿Me ves, no? Creo que sí. A ver si esto está grabando. ¿Estamos grabando? Sí, estamos grabando. A ver si vamos a hacer el tonto. Vale, eh, metemos esto aquí. las cosas Esto luego hay que ordenarlo bien. Pero ya veis un poco el tildado, ¿vale? Está bien, ¿eh? No está mal el tema. Eh, creo que me lo he organizado bien. Eh, aquí llevamos Coca-Cola, Nutella, otro poquito de. Bueno, cuatro cosas. Eh, más agua y aquí llevamos todos los sándwiches ya preparados un montón de sándwiches tortilla de patata veis tortilla de patata ahí eh, queso para eso es para rehacer pero en realidad hay un montón de sándwiches que esto ya están hechos hechos y envueltos independientes dejamos en dulce eh, sándwich de nocilla de Nutella con su agua con su frío eh, con congelado esto para que se mantenga frío no se estropee porque ahí va queso también para que estén como en nevera no llega a ser nevera pero bueno que se mantenga un poquito fresco a la cosa ¿no? que no se estropee y luego más yo dormiré aquí en este tramo de aquí que hace así el coche entonces fijaros que llevamos estos son cosas mías del coche compresor del coche ¿eh? entonces aquí llevamos mi saco auto hinchable más eh, bueno mi, mi eh, colchoneta auto hinchable mi saco para de dormir otra colchoneta auto hinchable para quemar de almohada, más que nada. Bambas extras, por si las moscas necesitáramos acercarnos a algún punto corriendo o algo. Llevarlo, luego aquí yo, pues yo un poco, pues mis cosas, mis tonterías, ¿no? Pues desodorante, antimosquitos, peine, eh, ropa interior, una riñonera, que es con la que voy a estar nuevamente atendiéndole para poder llevar un montón de las llaves y todo eso. ¿Qué más cosas? damos toalla, también por si tuviera que secarse, él ¿eh? o yo, o el que sea. Más cosas que llevamos, más cosas, hostia. Esto es la aventura, es ¿eh? la aventura. ¿eh? Más cosas. La manta de emergencia... El saco de emergencia que yo tenía y ya le he dicho no te compres, digo porque yo tenía, por aquí pide un saco de emergencia y luego llevamos la parte de un poquito de electrónica, pues eh, focos, algún frontal extra, que él ya lleva de todo, pero por si necesitaba un frontal extra, se le acaba la batería o yo que sé, cualquier cosa, pues algún tipo de frontal, luz trasera roja... Eh, esto es un, un espejo que piden para poder hacer señales de emergencia. Baterías por si tuviéramos que cargar algún móvil corriendo, cualquier cosa. Eh, más cámara, la otra cámara. Eh, bueno, Power como veis. Mis gafas por si necesito algo. Eh, teléfono móvil de emergencia por si tuviera, yo que se encontraba muy mal o algo y tuviera que llevárselo por. Cumpliría la normativa porque no puede mirar mapas ni nada con esto pero sí que le valdría para llamar de emergencia por si necesitará él o yo o cualquiera, pues eso cae en la batería te cargaba a tope y ya está yo aquí llevo mis cafés y mis cositas por si necesito eh, algo y ya está ¿eh? la solución hidroalcohólica como siempre a mano, nuestro móvil y así va y yo luego, ¿qué? ¿cómo duermo? pues yo duermo así o sea, yo esto ya lo tengo probado yo pongo la esterilla, la pongo aquí a lo largo, en este tubo. Ese asiento lo puedo dejar plegado o lo puedo levantar incluso. Aquí pongo la esterilla y yo duermo aquí. Además hace un pelín de inclinación en el coche, lo cual es bueno y malo, pero bueno, según como también va bien. Y ya está, yo duermo aquí con la esterilla, me saco y ya está. Aquí en plan tubo, no tengo ni que sacar esto. Y aquí pongo el despertador, va fantástico. Aquí en lo alto de la bandeja pongo el despertador, por si cuando las carreras, ¿eh? me refiero cuando me quedo para carreras a las 4 de la mañana. Ahí pongo el despertador y ya está, se o sea que fijaros el coche. El coche da para mucho, eh, da para mucho, eh. Al final eh, se puede montar un montón de cosas en un coche aunque no sea demasiado, demasiado grande. Salimos del paso. Venga, vamos para allá que no se nos, que no lleguemos tarde. Miren qué bonito todo, eh. Venga, proseguimos, proseguimos con la ruta.